¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la clase de español. Este es el video número 4 y continuamos con el presente de los verbos regulares terminados en ar. Hoy te traigo 12 nuevos verbos y vamos a tener una clase muy práctica. Vamos a ver cómo quedan conjugados en el tiempo presente. Vamos a empezar con el verbo dejar. Yo dejo, tú dejas. Él, ella, usted deja. Nosotros, nosotras dejamos. Vosotros, vosotras dejáis. Ellos, ellas, ustedes dejan. Descansar. Yo descanso. Tú descansas. Él, ella, usted descansa. Nosotros, nosotras descansamos. Vosotros, vosotras descansáis. Ellos, ellas, ustedes descansan. Desear. Yo deseo. Tú deseas. Él, ella, usted desea. Nosotros, nosotras deseamos. Vosotros, vosotras deseáis. Ellos, ellas, ustedes desean. Dibujar, yo dibujo, tú dibujas, él, ella, usted dibuja, nosotros, nosotras dibujamos, vosotros, vosotras dibujáis, ellos, ellas, ustedes dibujan. Disfrutar, yo disfruto, tú disfrutas. Él, ella, usted disfruta. Nosotros, nosotras disfrutamos. Vosotros, vosotras disfrutáis. Ellos, ellas, ustedes disfrutan. Doblar. Yo doblo. Tú doblas. Él, ella, usted dobla. Nosotros, nosotras doblamos. Vosotros, vosotras dobláis. Ellos, ellas, ustedes doblan. Durar. Yo duro. Tú duras. Él, ella, usted dura. Nosotros, nosotras duramos. Vosotros, vosotras duráis. Ellos, ellas, ustedes duran. Echar. Yo echo. Tú echas, él, ella, usted echa, nosotros, nosotras echamos, vosotros, vosotras echáis, ellos, ellas, ustedes echan. Empujar, yo empujo, tú empujas, él, ella, usted empuja, nosotros, nosotras empujamos. Vosotros, vosotras empujáis. Ellos, ellas, ustedes empujan. Enseñar. Yo enseño. Tú enseñas. Él, ella, usted enseña. Nosotros, nosotras enseñamos. Vosotros, vosotros enseñáis. Ellos, ellas, ustedes enseñan. Entrar, yo entro, tú entras, él, ella, usted entra, nosotros, nosotras entramos, vosotros, vosotras entráis, ellos, ellas, ustedes entran. Entregar, yo entrego, tú entregas, él, ella, usted entrega. Nosotros, nosotras entregamos, vosotros, vosotras entregáis, ellos, ellas, ustedes entregan. Bueno, hemos llegado aquí al primer verbo con el que iniciamos este video, el verbo dejar. Así que una vez más les recuerdo que estos son 12 verbos regulares que terminan en AR en tiempo presente. También quiero recordarte que este material lo puedes adquirir en la tienda virtual que tengo en Teachers Pay Teachers. Aquí abajo de este video, en la caja de descripciones, te dejo el enlace para que visites la tienda y veas todo el material que tengo para aprender o para enseñar español. Bueno amigos, muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. y Espero verte en un próximo video con más verbos en el tiempo presente. Hasta la vista amigos, nos vemos.